Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo encuentro de wiki Herramientas, cómo hacer cosas en Wikimedia. Eh, hoy vamos a estar junto con Jorge y con Denis, eh, llevando a cabo este encuentro. Como siempre, les voy a dejar el chat eh, para el, el enlace donde pueden ver los próximos encuentros, que el siguiente es en 15 días, si mal no recuerdo, el 13 de septiembre. Eh, y hoy vamos a estar hablando un poco, seguramente lo deben haber visto por ahí dando vueltas al cero bot. Eh, así que sin más, no sé, Jorge, si vos querés decir algunas palabras. Sí, ahora Denis nos va a contar mejor, pero bueno, seguramente en, en el, si alguno de ustedes estuvieron ahí viendo el, el historial de los artículos, ahí se van a haber encontrado con distintos bots, pero uno que, que, ah, que se ve mucho es el cero bot. Así que ahora Denis es eh, la mente que está detrás de cero de bot, nos va a contar de qué se trata. Así que bueno, te damos la bienvenida y bueno. la palabra y te agradecemos por ese gran trabajo que hay ahí detrás. Bueno, antes, de, antes que todo agradecerle mucho a la comunidad de Wikimedistas de Uruguay, a Wikimedia Argentina por la invitación. Eh, para mí siempre es un placer poder hablar de, de las cosas técnicas de Wikipedia. Eh, quizás nosotros, las personas que no vemos un poco la parte técnica, siempre quedamos en segundo plano. Eh, también, bueno... Eh, Constanza y Jorge, si hablo muy rápido, por favor, hagan la advertencia. Siempre yo que doy este, alguna charla, alguna presentación, siempre digo, el español chileno a veces no me acompaña, así que si hay alguna cosa que no entiendan o no comprendan, o la velocidad bastante rápida, por favor, adviértanlo. Eh, saludos a, los, a las personas que van a ver ahora y las que van a ver también en el futuro. Eh, un abrazo bien afectuoso a las personas del futuro. Y bueno, vamos a descubrir qué es CeroBot, qué son los bots en Wikipedia, que esa es la, la gran duda del día de hoy. Así que, sin más, les voy a compartir una, una presentación. ¿ya? Acerca un poquito, que nos va a guiar un poquito para descubrir cómo son los bots en Wikipedia. Eh, en sí, los bots, eh, siempre aparece una definición de los bots, que es una palabra que viene de la férisis practicada sobre robot. Es decir, bot, robot, eh, se, se contrae para decir los bots, que son programas diseñados para interactuar con otros programas. Así es la, como la wiki define un bot. ¿ya? En sí que son, son pequeños scripts generalmente en Python o en otro lenguaje de programación, que permiten hacer cambios, chequear elementos o metadatas de las páginas web e interactuar con contenidos Wikimedia. Siempre uno dice, ¿qué contenidos Wikimedia? Por ejemplo, con archivos multimedia, con páginas Wiki o con los elementos Q y L en Wikidata. ¿ya? Es decir, nosotros podemos leer la metadata asociada a, a los elementos multimedia, ya sean fotos, imágenes o videos, eh, también eh, con las páginas wiki, es decir, podemos obtener el contenido de las páginas wiki o también podemos hacer cosas con las páginas wiki. Es decir, por ejemplo, bloquear o proteger eh, la edición o bloquear personas también se pueden hacer. O también se pueden obtener los datos o los elementos Q, o los elementos de Wikidata y los L que son los lexemas de Wikidata. Es decir, los bots tienen toda esta gracia o todos estos scripts pueden traer toda esta información a partir de, de Wikipedia o los proyectos Wikimedia. Algunas tareas usuales que hacen los bots dentro de Wikipedia son, por ejemplo, el mantenimiento, eh, hacer mantenimiento en general, colocar plantillas, actualizar datos. Por ejemplo, hay un bot que actualiza todos los lunes los datos de la ATP, que son los tenistas. Es decir, que tenista ocupa el primer, el segundo, el tercer lugar, singles, dobles, mujeres, varones, etc. Tenemos un bot que está el lunes, eh, 8 de la mañana, hora, hora de Chile y Argentina, eh, actualizando los datos. También corregir categorías, es decir, por ejemplo, eh, si hay gente que, o hay personas que están en una categoría genérica, por ejemplo, filósofos de Argentina, eh, hay personas que se encargan de poder moverlos a filósofas de Argentina para mantener actualizadas las categorías, ¿ya? Es decir que, por ejemplo, eh, hace poco ocurrió el tema de los judocas si era con J o con Y, eh, hay bots que permitan hacer todo este movimiento y evita que las personas tengan que recorrer mil, art mil artículos moviéndolos manualmente. Eh, tienen otras funciones eh, que también son usuales, por ejemplo, revertir ediciones dañinas, corregir referencias rotas, es decir, que hay referencias que se colocan y que ya en Internet desaparecen. Eh, también preservar enlaces a sitios web externos, que ocurre el mismo fenómeno. Eh, supongamos que un periódico cambia toda la forma de poder eh, obtener las direcciones web eh, y automáticamente se rompen todos los enlaces de, de Wikipedia. Entonces, hay bots que intentan recuperarlos a través de Internet Archive eh, que van cambiando bastante la o intentan recuperar este enlace. Eh, ocurre cuando un determinado medio de comunicación cierra, es decir, desaparece todo el sitio web de un solo, de un solo viaje, o también son cuando cambian la forma en que llaman las páginas. Eh, en un caso bastante particular en Chile ocurrió con el Consejo de Monumentos Nacionales que tenía un sistema de contenido, que nosotros teníamos indexado nuestros monumentos en ese sistema de contenido, y de la noche a la mañana desapareció. Desapareció toda la información porque cambiaron el gestor de contenido y, por tanto, cambiaron las direcciones web. Eh, aún así, seguimos utilizando el mismo número de forma interna, pero simplemente para identificarlo, a pesar de que están en Wikidata y ya tenemos el elemento Q, pero lo, lo utilizamos un poco para también tener la correlación con qué datos está en Wikipedia. Entonces, eh, estos bots o estos scripts ayudan bastante para que la información se intente reservar lo mejor posible. Es decir, que cuando llega el editor de Wikipedia o la persona que está editando el artículo, eh, Llega un bot y guarda esa copia en Internet Archive. Y en caso que se caiga el original, siempre está Internet Archive que nos, puede, nos permite ayudar. Entonces, estas son algunas tareas que se pueden automatizar bastante bien en Wikipedia. Ahora, nosotros como personas que consumimos datos de Wikipedia, siempre tenemos que tener claro que MediaWiki, que es el software que permite que funcione Wikipedia, disponibiliza sus datos a través de una API. Ya que las APIs son... Una forma estándar de que las máquinas puedan acceder a distintos datos relacionados con las páginas de Wikipedia y que también permiten hacer muchas más acciones. ¿ya? Es una interfaz de acceso, o sea, API, eh, Application Platform Interface, creo que se llama en, en inglés. Si es que me equivoco, lo siento. Eh, bueno, está el artículo en Wikipedia, así que también lo pueden ahí eh, visitar, que probablemente se llame API. Eh, pero esta API permite hacer... Permite obtener muchos datos de, de Wikipedia y a, también permite eh, hacer muchas acciones con Wikipedia. Por ejemplo, permitir editar, bloquear usuarios, bloquear páginas, proteger, eh, dejar mensajes. Permite hacer muchas cosas esta API. Entonces, en vez de nosotros tener que programar de cero cómo nos conectamos quizá a los puntos, a los puntos o a los endpoints de cada API, tenemos librerías que nos ayudan a poder hacer este trabajo. Y estas librerías están en, en múltiples lenguajes, por ejemplo, PHP, Python, Golan, eh, C, Rust, C, C Sharp, etcétera. Y, bueno, ahí les dejo la dirección. Esta presentación se las voy a compartir el equipo de Wiki Herramientas para que la podamos subir a, a Commons. Ya, eh, todas estas todo esto, imágenes y todo viene de Wikimedia Commons, así que me aseguré de que la pudiéramos reutilizar tranquilamente en Wikimedia Commons. Entonces en esta dirección web de MediaWiki están todas las librerías que nosotros podemos utilizar para conectarnos sin tener que reinventar la rueda, que eso es lo más importante. Es decir que si uno sabe, por ejemplo, programar en Rust o sabe programar en GoLang, eh, no tener que reinventar el canal de comunicación, sino que simplemente importar la librería y utilizarla como nosotros queramos. Eh, específicamente, yo el día de hoy vengo a hablar un poco de PyWikiBot, que... Eh, Constanza me preguntaba un poquito antes de cuál era el mejor lenguaje para aprender a programar. Yo le decía que uno de los buenos lenguajes es Python porque es bastante simple. Tiene una declaración y una sintaxis bastante simple. Y la librería de PyWikiBot precisamente utiliza Python para comunicarse. ¿Ya? Eh, esta librería utiliza Python para poder comunicarse con la API de MediaWiki. ¿Ya? Y esta librería ya lleva siete versiones estables. Es decir, siete grandes versiones ya lanzadas a lo largo del tiempo eh, y que se ha integrado cada vez con nuevos elementos de Wikimedia. Es decir, eh, al día de hoy ya tiene integrado todo lo que es Wiki, Wikidata, todo lo que es, es cómo consumir correctamente los elementos de Wikidata, que en un principio costaba mucho, pero actualmente ya es simple invocar ciertas funciones de la librería y trae la información como corresponde. Eh, como dije, ya, por ejemplo, posee la conexión a Wikidata, también utiliza las páginas especiales para poder generar eh, listados de información, también obtiene el texto de las páginas y permite cambiar contenidos y ajustar los permisos de los contenidos. Lo importante de PyWikiBot es que uno dice, solo funciona con Wikipedia, pero eso es falso. Funciona con cualquier instalación de MediaWiki. Es decir que si el día de mañana nosotros generamos una instalación propia de MediaWiki, nosotros podemos conectar al bot con esta, con esta MediaWiki o nuestra Wiki personal y podemos manejarlo sin ningún... ¿Ya? Mm, requiere casi cero instalación. Hay que definir quizás algún atributo especiales para que no entienda o permita entender qué es lo que tenemos al otro lado o cómo se compone nuestra wiki, pero en sí está diseñado para que funcione con cualquier media wiki, con cualquier instalación. Es decir, si tenemos Wikibase, que es lo que permite tener Wikidata nosotros la tenemos en forma local, también va a funcionar con esa wikibase. base. Ya, para más información de PyWikiBot, porque mi, el sentido de esta presentación, de esta charla, no es presentarles todo PyWikiBot, eh, a continuación está abajo un poquito de cómo se compone PyWikiBot y cuáles son los principales elementos que tiene PyWikiBot. Antes de continuar antes de continuar antes de que cada uno quiera meter mano en la masa un poquito a que a, yo quiero crear mi propio bot en wikipedia eh, tengo que decirles que desgraciadamente toda la vida tiene reglas en este caso también hay reglas en la wikipedia en español acerca de usar política eh, acerca de usar bots ya este es un resumen bastante corto eh, más o menos sospecharán que usted, eh, dice mucho más la página de, de la política pero sí, estos son los puntos que hay que tener en cuenta que de partida el bot tiene que tener una cuenta propia o sea, no podemos usar nuestra cuenta, sino que tiene que ser una cuenta específicamente creada para el bot. Lo segundo es que la persona controladora, es decir, la persona que lo programa y que lo va a mantener, tiene que tener por lo menos 800 ediciones globales, no en Wikipedia en español, sino que en todas las wiki de MediaWiki, o sea, la fundación Wikimedia. Eh, y también contar con por lo menos 6 meses de antigüedad. Ya su cuenta tiene que tener por lo menos 6 meses de antigüedad para que, la persona comprenda bien cómo funciona Wikipedia o el proyecto donde vaya a editar. Bueno, en este caso estoy hablando de Wikipedia, así que por lo menos seis meses de antigüedad en forma global. Es decir, idealmente en Wikipedia en español, pero en forma global. Disculpa que te interrumpa, Denis, pero ¿Sí? eh, quizás esto tiene que ver eh, con eh, el efecto que puede tener el uso de un bot que puede llegar a ser eh, masivo, ¿no? Porque un bot, yo no sé, después nos vas a contar cuántas ediciones, por ejemplo, tiene cero bot, pero eh, tiene una capacidad de incidencia en el contenido de Wikipedia y de otros proyectos que es muy grande. Por eso eh, eh, se piden más requisitos que para otro tipo de eh, ediciones o para otro tipo de tareas en Wikipedia. ¿no? Exacto. Tiene ese sentido de que la persona descubra bien cómo funciona Wikipedia y también, va abajo, también voy a decirlo, pero es tiene un poco de contenido también o un poco de sentido de que la persona conozca la comunidad, ¿ya? Que la persona tiene que conocer la comunidad. Eh, bueno, lo último de la persona que controla el bot es que no tiene que estar bloqueado, ¿ya? No tiene que ser una persona bloqueada que controla el bot. Eh, el bot tiene que tener una actividad mínima durante un año. O sea, lo ideal es que se mantenga activo durante un año. Si el cabo no es activo, se le quita el permiso porque ya no es necesario. Eh, lo otro importante es que el compromiso va a ser más de cinco ediciones por minuto. Hay bots que obviamente se los actúan, o cero bot en este caso no tiene sentido que hagan cinco ediciones por minuto porque a lo mejor puede pillar vándalos como loco, entonces no tiene sentido. Eh, las ediciones, siempre hay que tener en cuenta que las ediciones del bot son responsabilidad de la persona que creó el bot. ¿ya? Eh, y esto se enlaza bastante que las tareas deben hacerse, deben hacerse solo tareas indicadas o consensuadas por la comunidad. Y aquí yo me tengo un poco en estos dos puntos porque eh, hace un tiempo ocurrió un pequeño conflicto si ya septiembre o septiembre, ya que aquí los amigos uruguayos y creo que una comunidad más dicen septiembre y todo el resto de Latinoamérica y Hispanoamérica decimos septiembre con la p entre medio. Entonces un usuario proponía eh, cambiamos todos los septiembre a septiembre porque es más correcto decir septiembre. El usuario a la larga quería usar un bot que hiciera todo este cambio en forma automática. Obviamente la comunidad entendió que no era posible porque septiembre y septiembre las dos son eh, igualmente válidas, solamente que se dice un poco más en las provincias del Río de la Plata, se dice un poco quizás más en Uruguay, en Paraguay en algunas zonas y quizás en otro, otro lugar que no podemos de, eh, conocer, pero en sí es una tarea que no se consensuó con la comunidad. Lo importante es que estas tareas se tienen que consensuar con la comunidad porque puede ocurrir esto, puede ocurrir esto, que en mi espacio local o en mi realidad yo digo septiembre, pero quizás los amigos uruguayos dicen septiembre, y los dos son e exactamente válidos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de los Yudoka, que cuesta bastante, o con los mismo caso de, la, de los topónimos de España, que siempre son temas muy, muy puntudos o muy difíciles de determinar en Wikipedia en español, entonces, ese tipo de cambios que son masivos, como decía Jorge, apunta a una masividad y un potencial de cambios bastante grande, tiene que ser consensuado con la comunidad, ¿ya? Por eso, estos dos temas se enlazan bastante bien. Eh, lo, el, el antepenúltimo punto, bueno, la persona que se hace cargo del bot tiene que dejar algún medio de comunicación en caso de... En especial, esto apunta un poco más a las personas que no hablan español. Es decir, llega una persona de, de otro idioma que, que habilita un bot dentro de nuestra wiki, tiene que dejar algún medio para que nosotros lo podamos contactar de vuelta en caso que el bot deje de funcionar o hayan dudas. Eh, la página de usuario del bot tiene que tener claro en qué lenguaje funciona y cómo funciona. Y, por último, se recomienda que el resumen de edición tenga la palabra bot. Ya, a pesar de que existe la bandera de bot, eh, que tenga la palabra bot para que la persona que inspecciona el historial diga, ah, este es un cambio automático de un bot. Ya, por ejemplo, dentro de los resúmenes de ediciones que yo tengo en mi otro bot, que no es cero bot, yo siempre pongo la palabra bot entre corchetes para identificar que este es un cambio, tiene un bot que hace cambio, eh, cambios de fecha o, o hace, o corrige referencia o hace cambios menores. Ya siempre pongo esa, tengo la precaución de poner bot para que la persona que examine la historia diga, ah, este es un cambio de bot. Eh, este es un resumen bastante rápido, eh, como podrán sospechar, la comunidad le gusta escribir bastante política. Eh, de todas formas, acá al fondo de la presentación, y nuevamente la voy a dejar en, en Wikimedia Commons, está disponible el enlace para la política de bots. Ahí ¿okay? yo ya fui pasando también las, las reglas y los, los links que comentaste por el chat, así también los tienen a mano. Ok, bueno, veamos algunos ejemplos de cómo funciona eh, Python, ya Python, eh, y lo vamos a ver en un servicio de PAWS o como diríamos los amigos PAUS. Vamos a ver PAUS. Ya voy a ver si puedo aumentar la pantalla. Uy, se ve chiquitito. Por favor. Ahí, está. ¿Ahí se ve mejor. No, ahí. Ahora. Uh, sí se ve. ¿Se nota? Ahora mejor. Ahí ya. Ah, ya. Ok, eh, para, los, para las personas que le encantan los, los notebooks de Python, van a conocer muy conocido esto, ¿ya? Estos son notebooks de Python que permiten eh, ejecutar código Python sin tener que instalar absolutamente nada y en el navegador, ¿ya? Eh, quizás las personas que se dedican a ciencia más, más refinadas se están agarrando las mechas y están un poco así como, ¿cómo lo explica tan mal? Eh, bueno, eh, yo los conocí así. Así que si alguna persona conoce Paus, eh, Bienvenidos. sea, contáctese con la producción del, del programa para que puedan hacer un, un, una charla mucho más interesante la que pueda dar yo en este minuto acerca de paus. Pero bueno, eh, lo otro también que yo les recomiendo es que si no saben Python, aprendan Python. Eh, hay un curso muy, muy bueno de Python y generalmente los cursos de Python son Python for Everybody o Everyone, eh, que es un clásico dentro de la comunidad para que ustedes también puedan aprender Python, ¿ya? El sentido de dar estos ejemplos no es que aprender Python, ¿ya? Así que van a ser un, unos ejemplos quizás un poquito más duros, pero eh, para que vean un poquito qué es lo que puede, se puede hacer con PyWikibot, ¿ok? Eh, bueno, de partida eh, con PyWikibot nosotros tenemos que definir cuál es el sitio que nosotros queremos hacer referencia, por eso aquí aparece nuestra ex-Wikipedia. Y en un segundo término nosotros podemos obtener qué página queremos de eh, Wikipedia. En este caso, Tom Nook, que para los que hacen Animal Crossing, de hecho, aquí me acordé de varios usuarios de, o varios socios de Wikimedia Argentina con este ejemplo, eh, que les gusta jugar Animal Crossing. Eh, tomé a Tom Nook como ejemplo. Y justo también me lo pillé cuando estaba haciendo un poco los lo ejemplos. Entonces, mediante este mecanismo, nosotros podemos llamar o que des, decimos que queremos ver el contenido de Tom Nook. Pero en este caso, simplemente nos dice que Page va, va a tener la referencia a la página. ¿OK? Clásica es decir, bueno, ¿cuántas revisiones tiene o cuántas ediciones? En el lenguaje, un poquito para entender esto, en el lenguaje nosotros no llamamos edits, sino que llamamos revisions. Ya Cada vez que uno le da al botón guardar, le llamamos revisions. Es decir, ¿cuántas veces se ha guardado la página TomNook? Eh, y en este caso, bueno, se demora un poquito. Y aquí nos trae como eh, los elementos de revisiones, que aquí viene toda esta información que es la metadata asociada. Es decir, por ejemplo, perdón, eh, por ejemplo, este es el número de revisión interno, este es el anterior, determina si es una edición menor. ¿Quién hizo la última edición? Oh, justamente cero bot. Justamente cero bot. Eh, ¿Y cuál fue la fecha? Si se dan cuenta, viene como en un formato bastante... ...poso, pero nos, puede, nos dice cuáles fueron las ediciones y nos permite ir iterando según una lista, ya que en este caso una lista. Eh, un poquito larga la lista, así si que Permiso. Bastante larga la lista. Ya, acá. Ya, y específicamente tiene 73 revisiones. Es decir, Tom Nook, si fuéramos contando una, una, una, una, eh, nos dice que tiene 73 revisiones. Es decir, 73 personas o 73 bots han editado este artículo a lo largo del tiempo. Ahora, una de las preguntas clásicas es, ¿cuántas ediciones revertidas tengo? ¿Ya? Esto es bastante rápido obtenerlo a través de, de PyWikiBot porque, bueno, en este caso estoy usando una función lambda o un filtro que me permite saber. ¿Qué etiquetas tienen? Esta etiqueta en particular permite identificar las reversas. En este caso, de las 73 ediciones, tenemos solamente 16 revertidas. Eh, por ejemplo, ¿cuántas ediciones están hechas por bots? Aquí se han bastante, porque aquí tiene que ir las 73 revisiones y tiene que ir contando uno a uno cuántas fueron hechas por bots. En este caso, fueron hechas 10 por bots. Es decir, de las 73, 10 ediciones fueron hechas por bots. Eh, bueno, y hay formas mucho más rápidas de obtener información. Por ejemplo, ¿cuántas ediciones han sido hechas por cero bot? ¿Ya? Que en este caso son cuatro. Es decir, de las 10 ediciones de bot, solamente cuatro fueron hechas por cero bot. Ya. Este es como el primer gran ejemplo de cómo aproximar un poquito a PyWikiBot. Que si se dan cuenta, esto es metadata que va en cada edición. No es que estemos hablando del contenido de cada edición, sino que esto es la metadata asociada. Es decir, cada vez que ustedes dan el botón guardar, se genera toda esta metadata de cuándo lo hicimos, quién lo hizo, si ese hizo un menor, eh, la persona que lo hizo es un usuario anónimo o es un usuario registrado, etcétera. Entonces, esta metadata está fácilmente accesible a través de PyWikibot. En un segundo punto, eh, imaginando que tenemos un arreglo de países, por ejemplo, Chile, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Perú, quiero saber el largo, cuántas plantillas y cuál es el elemento Wikidata, ¿okay? eh, Bueno, acá tenemos un diccionario, un arreglo con diccionarios. Y después yo simplemente llamo, aquí se va a demorar bastante, eh, donde digo que para cada país voy a obtener su página, voy a obtener el texto, cuál es el largo del texto, las plantillas y Wikidata. Y acá ya me respondió que, por ejemplo, Argentina tiene 110 kilobytes, 218 plantillas, disculpen, y cuál es que el elemento Wikidata es el Q414 ya este va construyendo bastante cosas, de hecho, los que hacen Wikidata, el 414, en este caso Constanza, la de tener aquí bien metido en la cabeza. Yo, en cambio, tengo el 298, pero metidísimo en la cabeza porque es el ítem de Chile, ¿ya? En eh, tamaño, Chile tiene 410 kilos, Uruguay 325, Colombia 262 y Perú 331, eh, pero sale feito. Qué, que que ta... qué raro que Argentina ¿Sí? tiene menos, qué sí, raro que Argentina hecho, tiene menos, caer. De hecho, aquí lo saqué en tabla para que lo pudiéramos ver en un formato mucho más lindo y más amistoso. En eh, tamaño, claro, Chile tiene bastante contenido. Eh, no sé, los wikipedistas de Chile somos un poquito más extenso, tenemos, no sé si sí más historia, pero más extenso. Eh, y usamos menos plantilla. Entonces, claro, este tipo de información nosotros las podemos recabar fácilmente de Wikidata. o sea, de, a través de PyWikibot. Si se dan cuenta, Armé, una pequeña estadística. Ya, eh, quizás nosotros tenemos mucho más que decir o quizás eh, redundamos más las ideas, no sé, alguna cosa ahí me rara tiene Chile en su, en su artículo. Eh, pero con esto nosotros ya podemos tener una impresión bastante rápida acerca de, por ejemplo, el estado de los países, qué país tiene más contenido, qué país usa más plantillas, o cuáles son los elementos de Wikiatra. Si se dan cuenta, en la construcción, el que creó más rápido su artículo país fue Uruguay, ya que tiene el 77, el Q77, y el que lo creó más tarde, porque esto sigue sí, una secuencia. El que lo creó más tarde, por ejemplo, fue Colombia, que Colombia tiene el 739, ¿ya? En un tercer punto, ya, o sea, son cuatro ejemplos por si acaso, en un eh, tercer punto es, por ejemplo, las categorías. Eh, cómo nosotros recorremos categorías, y esto quizás le va a ser bastante mm, llamativo a las personas que hacen un poco de Machine Learning o necesitan obtener bastante data de Wikipedia, ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, yo estoy obteniendo todas las personas que están fallecidas durante el 2022. ¿Ya? Eh, en este caso, me está retornando que las personas fallecidas, a través de toda esta sentencia, por si acaso, esto también se lo voy a disponibilizar al equipo de Wiki Herramientas para que lo podamos también dejar públicamente disponible. Eh, en este caso, tenemos 1,469 personas que, que están fallecidas durante este año. Es decir, que en Wikipedia en español, 1,469 personas están identificadas como fallecidas durante este año. ¿Ya? Y después, por cada página, voy a extraer el texto, pero no todo el texto, sino que el extracto del texto, es decir, la sección cero del texto, y cada categoría la voy a poner eh, separada por un pipe. ¿Ya? En este caso, va a salir algo gigantesco. Así que lo voy a ejecutar unos segunditos nomás aquí, porque aquí sale algo gigantesco. Eh, voy a tomar el primero. Por ejemplo, el texto de la introducción de esta persona, eh, José Javier Abasolo, ¿ya? Y me trae todas las categorías. Por ejemplo, alumnado de la Universidad de Deusto, escritores de, de Bilbao, escritores de España, escritores de España del siglo XXI, escritores de novela negra, fallecido en 2022, hombres, bueno, etc. Y todo esto me lo trae en un arreglo, eh, todo esto ya me lo trae en un arreglo. Es decir que yo puedo iterar constantemente y puedo inyectarlo dentro de una base de datos para después yo intentar hacer un machine learning. Por ejemplo, para saber... Eh, ¿Cuál fue la profesión de la persona en caso que no esté identificado? O, por ejemplo, eh, poder estimar rápidamente si las fechas de, la fecha de su fallecimiento están correctas, o si le, falla, si le falta la fecha de nacimiento, o el año de nacimiento, etc. Eh, extraer datos de Wikipedia, si se dan cuenta, este es el contenido donde dice texto, es el texto que está escrito en Wikipedia, que en este caso es solamente la introducción. Es decir, antes de la primera parte, eh, como les dije, esto va a correr... Eh, lo va a traer los 1.469 casos que tenemos en este minuto. Así que eh, esto sirve bastante para la gente que quiere extraer rápidamente mucha data de Wikipedia y quiere compararla con, quizás con sus categorías. Ya, este ejercicio también lo podemos hacer con los elementos Q de Wikidata. Ya, pero para no enredarnos bastante, decidí hacerlo solamente con las categorías. Y por último, aunque ustedes no lo crean, Wikipedia no tan, solo escribe, eh, no tan solo lee, sino que también escribe. En este caso, algo bastante chico, ya, eh, como les dije, ojo, ojo que en Wikipedia en español hay reglas, así que lo quise hacer un poquito, bastante chico, un hola mundo de paus, ya, eh, así que, bueno, le voy a poner una carita feliz feliz, dije. Eh, una carita feliz para poder descubrir que podemos escribir eh, con, eh, con Paus. En este caso, usé mi página de usuario y una subpágina dentro de mi página de usuario para no salir de ese espacio y que se entienda que es una prueba. ¿ya? Si yo lo hago en el espacio, en el namespace 0, o en el espacio común eh, o principal de, usuario, eh, de artículo, ahí la comunidad me queda mirando bastante feo porque todas estas ediciones quedan como que fueron hechas a través de Paus. Ya, así que ahí la vamos a ejecutar. Y aquí ya me está diciendo página, es super cero cool, post salvada o guardada. Vamos a abrir rápidamente, es Wikipedia. Tiene un minuto. super cero, cool. Está mi hola mundo desde Pause. Bueno, lo voy a aumentar un poquito el tamaño. Ahí está mi hola mundo desde Pause con una carita feliz. ¿Ya? Y en el historial, que esto también es importante para que ustedes sepan, el historial queda marcado acá que lo hice con Pause. ¿Ya? Es decir que automáticamente cualquier persona que ha auditado va a saber que yo hice este cambio a través de PAWS. ¿Ya? Por eso hay que tener, ojo con hacer esto, eh, esta herramienta, esta herramienta está disponible para cualquier persona que tenga cuenta en Wiki. Ya no es necesario ser un desarrollador, sino que cualquier persona que tenga una cuenta en Wiki pueda acceder a esta herramienta eh, a través de sus credenciales Wiki. ¿Ya? Eh, así que, bueno, estas son como pequeñas ideas nada más de cómo funciona PyWikiBot. ¿Ya? Eh, Todas estas ideas son para que vayan descubriendo cuál es la potencialidad de usar los contenidos Wiki no trabajamos, o sea, no, no quise mostrar ejemplos usando Wikimedia Commons, pero también se puede extraer, por ejemplo, la metadata de fotos, eh, por ejemplo, con qué cámara se tomó tal fotografía, o con qué cámara se toman las fotografías de un concurso de fotografías. Ya, este ejercicio de con qué cámara, yo ya lo hice en un, en un Wiki los Monuments, y nos dimos cuenta que eh, la mayoría de las personas tomaban con la cámara de fotos Adobe, Adobe Photoshop. Así que no nos servía mucho el dato porque, claro, toda la imagen era photoshopeada, en pocas palabras, como diríamos, eh, eran photoshopeada, así que no nos servía mucho el ejercicio. Pero sí nos servían quizás otros metadatas. Por ejemplo, eh, si lo subían con Vicuña Uploader o si lo subían a través del Uploader eh, normal. Por ejemplo, ese tipo de datos también nos servían bastante. Y todo eso viene a partir de PyWikibot. ¿Ok? Por eso me quise dar, me quiso dar un, un pequeño minutillo de cómo se construyen los bots. Bueno, así se construyen los bots. Eh, y así uno los ve generalmente, los bots, desde el otro la, lado de la pantalla. Con PHP, obviamente, imagínense que esto usa PHP, con, Py, eh, con GoLang, imagínense que usa GoLang, etcétera, ¿ya? Pero en este caso yo que quise mostrar en Python que es un lenguaje mucho más familiar y accesible para Una pregunta, Denis, vos eh, ¿Sí? hacías re, eh, referencia a poder eh, recopilar esta información. Eh, me imagino que también puede servir para aplica eh, aplicaciones externas. Sí, se puede utilizar a través para aplicaciones externas. Eh, principalmente las librerías de conexión, tú las puedes eh, introducir o utilizar en tu propio software. Eh, y a partir de eso, por ejemplo, importar PyWikibot en tu, en tu propio software y llamar, hacer llamados directos de PyWikibot eh, a tu código. Eh, por ejemplo, inyectando datos a tu base de datos o, por ejemplo teniendo una colección de elementos, eh, los cuales, por ejemplo, tienes un carrusel, tú vas moviéndose al lado y se te van mostrando las cosas o los elementos según tú quieras, y a través de la misma conexión quizás a la API, puedes, por ejemplo, mostrar la fotografía que es la que tienes cargada en Wikidata. Ya es, por ejemplo, si uno quisiera hacer un carrusel de eh, eh, mandatarios sudamericanos o latinoamericanos, eh, podría identificar o decir, estas son las páginas que yo quiero mostrar en carrusel, y a través de eso, nosotros ir llamando constantemente a la, a la API de MediaWiki para poder obtener la data. O también existen unos puntos REST que son mucho más específicos para poder obtener esa data más rápidamente. ¿Ya? Genial. Sigamos, sigamos, no hay problema. Esperemos que la gente en YouTube no, no se está aburriendo. Esperemos que la gente en YouTube no se está aburriendo. Vamos. Ya. Volvemos un poquito a la presentación y vamos viendo algunos bots conocidos. Ya que mencioné a cero, cero bots entre medio. Bueno, estos son algunos bots que la comunidad conoce al día de hoy. Por ejemplo, Internet Archive bot, que es el bot que chequea y corrige enlaces que desaparecen de la web. Es decir, está constantemente monitoreando y a veces las páginas de discusión dice oh, han desaparecido seis enlaces. Los hemos intentado eh, reparar y a veces no se puede. Eh, el segundo gran bot, que yo lo quiero mucho, de hecho, yo quiero mucho al usuario GEM, que es GEMBOT, ¿ya? Eh, que hace de todo un poco en la wiki, ¿ya? Por ejemplo, limpia las páginas de vandalismo en curso, las páginas por bloquear, va, va archivando cosas. Eh, y también actualiza los datos de ranking. Yo les decía hace poco que actualiza, por ejemplo, las la páginas de, la, de tenis, de la ATP, o también, a veces, la página de la FIFA también quizás la actualiza. No sé si la actualiza, pero por lo menos la de tenis sí sé que la actualiza. Eh, y así va actualizando cientos de cosas también, muchas más cosas dentro de la wiki. Y por último, y no menos importante, ZeroBot, eh, que yo siempre le he dicho que es el, o el sucesor espiritual de PatuBot, para los que somos más viejos, PatuBot, eh, que también lo hizo GEM. Eh, a mí me parecía que era un bot de vandalismo bastante bueno, bastante bueno, y que era constante evolución. Eh, desgraciadamente ahí le jugó bastante en contra el tema de implementar Ores, que más adelante explicaré qué es Ores. Eh, y la comunidad desgraciadamente dejó de confiar en el controlador y también en el bot. Entonces ahí eh, CeroBot viene a tomar esta aposta o este testimonio de seguir haciendo el antivandalismo en forma automática. Y bueno, es un bot antivandalismo que usa Ores como fuente de información para procesar reversas, reversas de ediciones. ¿okay? En sí CeroBot ha sido un... Trabajo para la comunidad Wikipedia en español y que también funciona en wikilibros en español, ¿ya? O sea, tenemos al, al hermano de Zerobot corriendo temporalmente con algún un wikilibros en español, pero siempre ha estado funcionando en wikilibros. ¿ya? Eh, ya que se hizo el proceso de entrenamiento también para wikilibros. Esto es código libre, eh, código abierto. Cualquier persona me puede auditar, que sepa Python, puede ver el código fuente y puede forquear, puede hacer lo que desee con el código. Y ahí, bueno, nuevamente ahí está el enlace. Y una pregunta que siempre me hacen es, ¿por qué se llama CeroBot? Yo siempre, mucha gente me dice CeroBot por mi nombre de usuario. Y yo le digo, no, no es CeroBot por mi nombre de usuario, sino que es Ores. No le puedo poner OresBot, porque si no se pueden confundir que es la gente de Ores. Así que empecé a jugar un ratito y dije, ya, no le puedo decir OresBot, así que CeroBot. Que es Ores al revés. Ya, Es Ores al revés y que, bueno, mágicamente mucha gente dice, oh, pero concuerda con tu nombre usuario. Sí, concuerda, pero no es ese sentido. Y bot, porque como la política dice que tiene que llevar la palabra bot, recomendado para que la persona identifique que rápidamente es bot, cero bot, ¿ya? Eh, cero bot es un bot que revierte ediciones muy posiblemente vandálicas, basándose en probabilidades, usando aprendizaje de matic, máquina, que todo el mundo lo conoce como Machine Learning, se ejecuta con PyWikibot, por eso toda la introducción de, de PyWikibot, y su código se ejecutaba en Toolforge, que es una herramienta, no, es un espacio en la nube que disponibiliza la fundación Wikimedia para ejecutar herramientas, ¿ya? Antiguamente estaba ToolServer, que era administrado por Wikimedia Alemania, y después se le pasa el testimonio a la fundación Wikimedia para que lo pueda administrar y el renombra todo como Toolforge. Eh, o sea, posee código abierto y libre, es decir, cualquier persona puede pescar el código y hacerlo de nuevo, si quiere. Eh, lo ideal es que también cooperen para que pueda hacer mucho mejor el código. Y se basa en las probabilidades que entrega Ores. Objective Revision Evaluation Service. Eh, que es un modelo entrenado por las personas que editan Wikipedia. Es decir, en el año 2009, si es que no me equivoco, eh, nos preguntaron a la comunidad que si podíamos hacer un entrenamiento máquina, sin un objetivo, claro pero era para entrenar a Ores, que eh, el entrenamiento se hace a través de las personas. Es decir, las personas veían el cambio y decían, oh, me parece que es muy buen cambio, dedo arriba. O, oh, no me parece muy buen cambio, dedo abajo. Entonces, el entrenamiento que se hace en Ores, es el, o sea, el entrenamiento que se hizo, es el resultado que tiene Ores actualmente. Un poquito de contexto de Machine Learning, ya que creo que en... Eh, um, Wiki Herramientas no ha salido el tema, pero sí un poquito de contexto. Eh, Machine Learning en sí podemos establecer que los computadores son tontos rápidos. Ya El computador no piensa. El computador es una, una máquina que calcula rápidamente cosas que nosotros le pasamos. Eh, pero como son tontos rápidos, entienden súper bien las matrices. Ellos, los cálculos matriciales, los que estuvieron secundarios, esos monitos que tenían matrices, numeritos, y teníamos que sacar, por ejemplo, la inversa de las matrices o la matriz, la transpuesta a las matrices, bueno, las máquinas lo hacen 50.000 veces más rápido que nosotros y lo hacen mucho mejor. Entonces, nosotros tenemos que llegar a decir que la máquina interpreta eso como número, como un dato. Entonces, cada dato que se asocia a la revisión, si se acuerdan, tenemos, por ejemplo, si es una edición menor, si lo usa un usuario registrado, tenemos varios elementos pequeños que dentro de Machine Learning le dicen característica o feature. ¿ya? Y cada característica tiene un dominio... O un recorrido conocido. Por ejemplo, el usuario está registrado. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? ¿Cuántos bits cambiaron? Por ejemplo, le añadió 50, 500 bits o le restó 20. ¿Y cuántas cantidades de referencias tiene su edición? Por ejemplo, cero. Entonces, trae una serie de transformaciones, entender que, por ejemplo, hay determinadas características que pesan más en la evaluación que otras. Eh, Se si lleva un procesamiento matemático o un modelamiento a través de redes neuronales para obtener la estimación si una edición es buena o mala. ¿Ya? Ores en sí entrega eh, tres grandes categorías. En este caso, solamente puse dos porque la tercera está... funciona, pero no, no, no creo que aplica mucho la Wikipedia en español. Que la primera es la calidad de edición: si es buena fe o si es potencialmente dañina. Y la calidad de un artículo, que esto está disponible solamente en Wikipedia en inglés. ¿Ya? Eh, siempre la mayoría de las herramientas bonitas salen para en inglés. Muy difícil que llegue en español. Pero algún día tengo la esperanza de que podemos implementar esto en español. Que, por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad de que un artículo se borre rápido? ¿Ya? Que esto te lo entregadores para Wikipedia en inglés. ¿Y cuál es la calidad del artículo? Sí, sí. Los que han navegado por Wikipedia en inglés, en las páginas de discusión, generalmente le ponen desde la A hasta la F, o hasta staff que, o esbozo, eh, categorizando, por ejemplo, si este artículo es, es A, B, C, D, A, B, C, D, F. Eh, o esbozo o artículo destacado. Entonces, eh, Ores te entrega ya procesado todo este, toda esta información a través del modelamiento o el entrenamiento que se le hizo en Wikipedia en inglés. Esto es una pasada súper rápida de Machine Learning, es para que entiendan que las máquinas toman decisiones, no un humano, es decir, aquí no está ni Constanza, ni Jorge, ni yo por detrás viendo, diciendo, ah, esta decisión es buena, es mala, no. Sino que eh, pescan la metadata asociada dentro de, la, de una edición la procesan, van moviendo un cubo, arman una matriz y de esa matriz sacan una probabilidad. Una pregunta, Denis, ¿este entrenamiento se hizo de una vez y para siempre o se sigue entrenando? Eh, eh, se, hizo, se hizo de una vez para siempre, sin embargo, eh, el equipo de research de la fundación está estudiando cómo hacer este proceso de cómo traemos el valor de vuelta, es decir, cómo nosotros podemos hacer que Cores también... Eh, Cómo Ores pueda retroalimentarse a partir de lo que pasa en Wikipedia. Ya, no es que haya una persona por detrás, por ejemplo, constanza todo el tiempo eh, revisando las reversas que se le hizo al bot o las reversas que se le hizo a Ores para decir si la edición es buena o es mala. Tiene que el, el equipo de research está viendo, eh, por ejemplo, cuántas reversas se hacen a partir de la herramienta, es decir, Cero Bot llega, hizo el cambio y después quién revirtió a Cero Bot y por qué lo revirtió. Que esas son las dos grandes preguntas. Porque quizás eh, Jorge hizo un vandalismo. Eh, se lo revirtió Zerobot y después lo revirtió Jorge de nuevo. Entonces, por ejemplo, esa es una reversa inválida, porque Jorge, que es vándalo, la revirtió para que siguiera mi vandalismo. En cambio, Jorge hizo el vandalismo, lo revirtió Zerobot, y después viene Constan eh, Constanza y revierte a Zerobot. Ahí, ahí vale la pena cuestionarse si el, la reversa es válida o no, porque Jorge quizás no era un vándalo, hizo un aporte de buena fe. ¿Ya? Entonces, el equipo de Research está precisamente intentando ver cómo poner este puente, la última parte de aprendizaje de máquina, de decir, ya, ¿cómo retroalimentamos el aprendizaje? Porque es cierto, la herramienta, puede decir, se revierte, pero también existen los famosos falsos positivos. Es decir que Jorge hizo un pequeño cambio, la comunidad cuando hizo el entrenamiento, ese pequeño cambio lo identificó como negativo, pero en realidad es un cambio positivo. ¿Cuándo ocurre principalmente esto? Según los monitoreos que yo hago siempre, eh, por ejemplo, cuando un usuario anónimo cambia la ficha y pone otro alcalde. Por ejemplo, en una comarca o en una ciudad de España, eh, no sé, hubo elecciones hace poco, llega un usuario anónimo y hace este pequeño cambio en la ficha. Eh, el bot más que el bot. Ores interpreta que es un usuario anónimo intentando cambiar una ficha, lo cataloga eh, negativamente y procede a hacer la reversa. Siendo que, efectivamente, quizá el alcalde sí cambió. Y ahora, en vez de alcalde, quizás sea una alcaldesa... Pero como el bot identificó que hubo un cambio en, un, en una ficha, y el entrenamiento dijo, si me cambio en una ficha, eh, tengo que revertir porque es un usuario anónimo. ¿Ya? Entonces, aquí entra en juego un poquito las características o los features dentro de Machine Learning y cómo fue entrenado Ores. Entonces, efectivamente, este proceso de retroalimentación es lo que, el siguiente paso que viene dentro del equipo de research de la, de la fundación. ¿Cómo podemos decir que a través de esta herramienta automática, Solo bot se define como una herramienta automática, nosotros tomamos el aprendizaje de ¿es buena o mala. Y así se van a ir afinando mucho mejor las sensibilidades de, de Zero Bot. O bueno, de Ores. En realidad CeroBot solamente consume esto. Eh, bueno, antes que todo, ¿qué es lo que no hace Ores? Siempre aquí queda la duda de qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Bueno, Ores no interpreta el contenido eh, basado en semántica coherencia y capacidad de narrativa de cada edición. Es decir... Eh, no, no evalúa si está bien contada una historia, no evalúa bien los tiempos verbales no evalúa nada de eso ¿ya? No, no, no hace una evaluación gramatical contextual del contenido tampoco discrimina que el uso de referencia sea correcta y útil para Wikipedia es decir que varias veces han dicho oye pero solo bot eh, me borró por ejemplo una referencia que va a Twitter ¿ya? y Twitter, bueno, publica cualquiera relativamente conocido y oye pero también me borró una referencia a una revista de medicina también no, no discrimina de dónde viene la fuente y si es que eh, la referencia que está haciendo uso es correcta. Ni tampoco basado en criterios de relevancia, completitud, tema de interés general, etcétera. Ya, eh, yo siempre digo esta última parte porque siempre me han dicho que robot es como su controlador. Malo, perverso, censurador, eh, borrador de artículos. No, en realidad aquí Ores no se basa en, ningún, en ninguna forma de lo que dice el artículo. Por tanto, y como dice ahí en negrita, es decir, el bot no sabe lo que lee. Ya, El bot no es contextual, el bot no, no es de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, no le gusta la playa, no le gusta el sol, no le gusta nada. El bot solamente entiende, como les decía, estas características que se asocian a cada edición. ¿Ok? Eh, lo digo porque a mí me han dicho de todo por, por internet. Eh, mensajes también de Wikipedia. Los mensajes de Wikipedia son realmente controlados, pero redes sociales, ahí cero bot lo quieren solamente matar. No te preocupes, son bots los que te, <risas> los que te... <risas> Sí, en muchos casos son bots, en, otro, en otros casos, claro, la comunidad muy agradecida por, obviamente, cualquier cosa. Eh, rete cualquier cosa. Eh, y no, aquí hay de todo, como todas las redes sociales hay de todo. Eh, y bueno, voy a buscar en Twitter y ahí se lo botan, a veces lo, lo quieren matar. Gente que no conoce cómo funciona la Wikipedia, esencialmente. ¿Qué es lo que hace Ores? Dale, Jorge, querías hablar. No, no, eh, quizás para contextualizar eh, por qué, o sea, genera tantas polémicas, eh, también eh, volviendo un poco a lo que decíamos antes, que vos sabés cuántas ediciones hace por minuto, por ejemplo, Cerobot. Eh, sí, sí lo sé. Eh, no hace tantas, no hace tantas. Por hora hace cerca de unas 20, 30 ediciones, ¿ya? Eh, por día hace 1800, ya por día hace 1800 ediciones que esencialmente son eh, el 95% son reversas y el otro 5% por solicitudes especiales que se hace en vandalismo en curso o en bloqueos de artículos. Ya aquí tiene una, una segunda parte de cero bot que no hace horas, pero sí lo hace cero bot, que es eh, avisarle a la, las personas bibliotecarias que tienen que bloquear tal artículo o tienen que proteger o tienen que bloquear a tal persona tal usuario o tal usuario anónimo, que están vandalizando constantemente Wikipedia. Que es Mira, nacional... yo lo miraba y no sabía de dónde venía. Mira, es una acción que hace sola el bot. Porque a es... veces entras al Colón y ves todas las denuncias de cero bot diciendo esta posible vandalismo en curso, posible vandalismo en curso. Sí, de hecho, ahí la comunidad ayuda bastante porque esas dos son solicitudes de la comunidad. Eh, ah. Y las tolerancias están configuradas en función de lo que la comunidad decidió. Por ejemplo, la denuncia... Eh, de vandalismo es, ocurre la cuarta edición cada cuatro horas. Es decir que si tú, Constanza, quieres probar bot hace cuatro vandalismo en cuatro horas, y aparecerás en esa página y tu IP será bloqueada indudablemente. Eh, y, por ejemplo, por si acaso aquí eh, alguna persona se estará asustando de que estoy dando la fórmula mágica a la Coca-Cola, pero no, de hecho es fácilmente... Está consensual la comunidad, así que tampoco es una cosa que sea misterio. Eh, las protecciones de página ocurren cuando dos personas distintas, es decir, dos usuarios de IP o dos personas registradas, eh, son revertidas por CeroBot en el torno de seis horas. ¿ya? Es decir que, por ejemplo, si hay un artículo muy editado, por ejemplo, sin ser hincha del equipo, por ejemplo, Boca gana un campeonato y van a bardearle de aquí el, el artículo de Boca y llega mucha gente... CeroBot, si los revierte, eh, a, la, a la cuarta reversa, ya, o a la sexta reversa, no me acuerdo muy bien, eh, ya pide el bloqueo de la página, y ahí ya depende de la persona bibliotecaria que haga el bloqueo o no. ¿Ya? Eh, pero en sí son herramientas que la misma comunidad ha pedido en torno a la, la revisión que hace CeroBot. Eh, y funciona, no. Funciona ahí bastante bien. Eh, a veces se equivoca, se equivoca, pero bueno, ahí el controlador siempre está atento en caso de que existe algún, algún ajuste. Eh, bueno, Ores, ores eh, evalúa todas las ediciones de la wiki, es decir, evalúa todas, todas, todas, todas, todas las veces que nosotros votamos el botón guardar, incluyendo los bots, eh, dentro de la programación excluye a los bots la evaluación porque puede ser una reversa, y para que no se evalúe a sí mismo también le hago la exclusión de que no evalúe a cero bot, ni a ningún bot registrado. Eh, también obtiene, como les decía, una matriz de números, y esa matriz de números eh, juega un poquito al cóctel, Da vueltas, da vueltas, da vueltas, y llega a un 0, 1, un, 1, que son las probabilidades. Y eh, todas, las, todas las ediciones de, de Ores son evaluadas. Todas, todas, todas las, las ediciones son evaluadas por Ores y se pueden consultar en un endpoint específico. Si quieren conocer mucho más de Ores, ya que aquí hay, me acuerdo que incluso hasta un usuario de España hizo un estudio de cómo sus estudiantes eran evaluados por Ores, ya, y él se dio cuenta que a medida que iban progresando, Ores era mucho más amistoso con ellos, ya eh, Hizo un estudio, no me acuerdo si lo publicó en realidad. Ahí, espero que Ángel sí lo haya publicado. Pero eh, recuerdo que me, me hizo preguntas acerca de Ores, cómo yo obtenía y, claro, después lo pasó a una gráfica y se dio cuenta que sus estudiantes, a medida que iban descubriendo muchas más wiki, o el mundo wiki, su edición era de mucha mejor calidad. Esa fue, fue su hipótesis y la el... edición avalada por Ores. Ya Si quieren conocer más, bueno, acá abajo, al fondito, está el enlace de Ores. Eh, por último, por último, ¿por qué ZeroBot ha funcionado? Ya, uno, yo le comentaba a Constanza antes de iniciar la llamada, que a mí me sorprende que esto lleve funcionando cuatro años y medio. Eh, en lo personal, yo considero que esta es la única herramienta que he hecho que ha funcionado tanto tiempo. Ya, eh, y yo lo atribuyo a estos tres grandes factores. Lo primero es que tenemos que tener claro que el vandalismo no descansa. Ya, el vandalismo está presente 24 horas del día, no sabe de Navidad, no sabe de Año Nuevo, no sabe de Cumpleaños, no sabe de nada. La gente, eh, por querer probar a Wikipedia o por querer cambiar la verdad o por querer hacer cualquier cosa, vandaliza. Siempre hay que tenerlo claro que eh, la gente, hay gente que llega por buena voluntad de editar, pero también hay gente que desgraciadamente no llega con buena voluntad de editar o que quiere demostrar que Wikipedia no es infalible. Entonces, sí, siempre hay que tenerlo claro. Y sumar también que la, los temas de agenda eh, siempre es como, eh, Wikipedia es el lugar para hacer las bromas de, de, de, de todos los conflictos sociales que hay en los países. Dijiste, Hugo Caballo, siempre recuerdo los mundiales, eh, los errores que se cometen en la televisión, en Prime Time. Todo eso es eh, vandalismo garantizado en Wikipedia. Sí, hace pocos días, eh, recordaba en otro grupo de, de usuarios, creo que de España, recordaba cuando en una... En un debate político, televisado, en las presidenciales de Chile del año pasado, eh, salió Wikipedia al baile, eh, por dos candidatos, que ninguno de los dos salió electo, eh, que Wikipedia era, eh, era mala, que mira, sacaste esto de Wikipedia. Y automáticamente se nos llenó Wikipedia de puros cambios a estos dos personajes políticos, a otros personajes políticos, a otros temas que realmente, eh, bueno, hay gente que revierte bastante rápido y ahí el voto está ayudando bastante. Eh, y el vandalismo, como dices tú, Constanza, depende mucho de la agenda del día. Es decir, eh, la final de un campeonato del mundo, no sé, imaginemos que Argentina llega, ahí yo creo que Latinoamérica deberá pensar que llegue, eh, y la gana, ahí uh, va, va a explotar el universo, no sé. O la final de Argentina-Uruguay va a explotar el universo, así como que Wikipedia en español va, va no sé, a vandalizar todo porque va a decir, no sé, los que ganaron ah, somos los número uno, los mejores, los que perdieron segundones y cebollita subcampeón, sí o sí. Eh, entonces, en sí, el vandalismo, no para. El vandalismo es constante en Wikipedia español eh, y tenemos a toda hora del día, por ejemplo, tenemos estudiantes secundarios de España que se declaran amor por Wikipedia, es decir, Juanita, te amo, hasta gobiernos que están intentando tergiversar la verdad. Ya que hemos tenido ese tipo de cambios. En Chile tenemos una cuenta de Twitter que es estadita y que eh, a veces da horror. Verla porque son IPs de funcionarios de gobierno que hacen cambio eh, en determinadas administraciones y obviamente determinados con, contextos que hacen cambio y ahí el bot está ayudando un poquito a hacer la reversa lo más rápido posible. El segundo gran punto es que reduce el mantenimiento. Una, una ¿sí? pregunta, eh, ¿cuánto tarda CeroBot en hacer la reversión desde que la gente aprieta a guardar? hoy iría no tan mágicamente, sino que se utiliza un poquito eh, una página que se llama Resen Stream que te trae los cambios recientes de todas las wikis al mismo tiempo. ¿ya? Pero te lo trae en un formato bastante especial que es como si tú estuvieras escuchando un screen o estuvieras viendo un video, pero en vez de estar viendo un video traes pura información JSON. Y constantemente te va llegando, constantemente. Es decir, cada vez que tú das el botón guardar, el bot escucha este stream y lo va interpretando. Entonces, por lo general, se demora lo mismo que aparece en los cambios recientes cuando se refresca la página, se demora eso. O sea, dentro de uno o dos segundos no se demora más, más allá de eso, eh, a menos que el bot tenga que evaluar muchas cosas, pero generalmente va entre 1 y 5 segundos. Ya, obviamente hay gente que está mucho más atenta y que le gana al bot. Indudablemente, aquí en la comunidad hay gente que, yo digo, ¿cómo le gana al bot? Bastante simple. Son muy atentos y están en ese segundo, quizás ellos vandalizando, Quizás ellos son los vándalos y se están revirtiendo a sí mismos, no lo creo, pero sí son gente que está muy atenta también, que a veces le gana al bot. Eh, y también depende de la cantidad de chequillos que hace el bot también, porque si se dan condiciones de que decía el bot, más algunas cosas más. Eh, y por eso también reduce el mantenimiento ya quizás volviendo un poquito a la presentación, reduce el mantenimiento porque, como hace las reversas evidentes, por ejemplo, no sé, una palabra mal sonante o algún cambio que no, no corresponde, lo revierte automáticamente y la comunidad se puede dedicar a otras tareas. A otras tareas, por ejemplo, a editar, a revisar otro tipo de, de cambio. Como el bot no es contextual, el tipo de vandalismo que es residual es porque se cambió contenido. Eh, por ejemplo, se cambian fecha de nacimiento, se cambian cantidades, se cambian personas, se cambian eh, momentos de la historia, pero ahí la comunidad ya no se concentra en que el cambio si es dañino o no. Por eso ZeroBot ha funcionado, porque permite que la comunidad se concentre en otro tipo de tareas y no revertir el, el vandalismo evidente o el vandalismo obvio. Y por último, eh, ZeroBot funciona porque hace denuncia activa. Ya pasa denunciando gente, Patrubot también lo hacía, indudablemente por eso digo que Patrubot es el, el antecesor espiritual de, de ZeroBot, o bueno, la, el bot que le precedió. Eh, porque si una persona se empeña en vandalizar, o una institución se empeña en vandalizar, deja el aviso a las personas bibliotecarias para que pueda hacer la reversa. Y ahí ya depende de la comunidad, si la persona queda bloqueada, si se, la, eh, se le deja una advertencia. CeroBot, en ese caso, eh, ayuda bastante a poder controlar un poco la, las ganas de la gente de querer vandalizar. Ya eh, me, he tocado, me ha tocado buscar en internet un poco acerca de CeroBot, y generalmente me parece un poco cero bot en todas partes. Para resumir, las ideas principales, y después si es que hay alguna duda por ahí en YouTube, o ustedes dos tienen dudas, bueno, los bots son scripts que colaboran en el mantenimiento de Wikipedia y son controlados por alguien. Aquí los bots no se mandan solos, no existe un bot creado de la nada, no existe un bot Jesús que está ahí y nadie lo controla. Sino que siempre hay una persona por detrás o un grupo de personas. Eh, cero bot no es que lo controle yo, no es que esté ahí, Edición por edición 24-7 viendo, sino que toma los datos evaluados por horas y determinen si la edición es buena o mala. Y por último, recordad que cualquier persona puede crear un bot. Cualquier persona tenga conocimientos muy básicos puede crear un bot, pero sí o sí, eh, elijan el con lenguaje que le acomode. Y por último, síganse a, a las políticas de Wikipedia. No crean que porque yo sé programar un bot, para mí no existen las reglas. Sigan las reglas. Y les aseguro que esa contribución que ustedes están pensando les puede salir mucho mejor. Lo importante, si tienen alguna idea, duda, sugerencia o algo que comentarme acerca de la presentación, me pueden pillar en Wikipedia. Ahí está mi usuario. Y también en Twitter. Eh, soy relativamente activo en Twitter. Eh, también tengo otras redes sociales con este nombre, con mi nombre, pero en realidad yo prefiero Twitter simplemente porque Facebook no lo, no lo escucho mucho Instagram no utilizo, así que, o utilizo muy poquito. Así que, no, cualquier duda, sugerencia, pregunta, obviamente, bienvenido sea. Eh, y, como siempre, estoy a un mensaje a distancia para cualquier persona que esté interesada en este tema. Eh, nuevamente, agradecerle a wikimaster Uruguay, a wikimedia Argentina, a mi capítulo también, wikimedia Chile, por la, por la posibilidad de poder estar hoy día con ustedes, poder compartir quizás tantas cosas que me gustaría decir también que quedaron en el tintero. Eh, indudablemente... Piensen que este mundillo de tener de, eh, bots eh, nos ayuda bastante para poder mejorar la wiki. Siempre hay que tener en cuenta que los bots ayudan a mejorar la wiki, ayudan a automatizar cosas. Y nuevamente agradecerles a ustedes por la paciencia y haber aguantado el español chileno 55 minutos. Vamos, que se puede. no Espectacular, Denis La verdad que es súper claro. Eh, todo, o sea, muy organizado, son para... Lo digo yo viniendo del no mundo técnico, entendí todo perfecto, así que de mi parte un súper agradecimiento. Eh, y aparte me saqué un montón de dudas acerca de cómo funcionaban las cosas, y eso me encanta. Eh, y te comento, fueron saliendo como algunas cosas eh, en el chat. Una es un poco esto, ¿no? Eh, ideas para bots. Acá Miguel dice, bueno, seguro que hay un montón de cosas que hacemos a mano y que podríamos eh, tener muchos bots funcionando. Eh, y por otro lado también la pregunta es, de si eh, con respecto al archivebot, eh, si se puede hacer, si sabes, porque eh, entiendo que quizás no, no lo manejas, es eh, si, se, si se, se puede llamar específicamente para que pase por un artículo en concreto, ¿no? Si se puede llamar al archivebot directamente o si pasa así de manera aleatoria. Eso es por un lado. Eh, archivebot eh, pasa por todos los eh, pasa por todos los el elementos. Eh, en forma de la teoría, en realidad. Lo que yo hice fue en Toolforge dejé una página donde yo te paso una, un artículo y obtiene todos los enlaces y los envía automáticamente a Internet Archive. De hecho, un, una pequeña herramienta que no es bot. Ya, esto no es bot, esto escapa un poquito de los bots, pero precisamente la misma inquietud tenía yo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el día de mañana desaparece un dominio completo? Eh, me acuerdo que en una transición de gobierno que tuvimos en Chile, pasó precisamente eso: que un gobierno de plumazo borró toda la información. Es como si no hubiera existido gobierno antes. Y toda esa información se perdió. Los enlaces se perdieron. Eh, por ejemplo, los que teníamos, o los que visitaron el portal Terra Antiguo, que era un proveedor de, que tenía Wall, Wall, eh, Wall, UOL, eh, Brasil, que eliminó Terra de Paraguaso. Y también se llevó los contenidos al más allá y no dejó copia de un Entonces, el, a raíz de eso, yo hice como una pequeña dirección web en la cual eh, está hecha en PHP, bastante feito, pero funciona. Que envía contenido precisamente para que Internet no olvide. Ya, o sea, Internet Archive hace que Internet no olvide. Bien. Y después tenemos una segunda pregunta de Petros que nos pregunta, ¿dónde está corriendo o sobre qué infraestructura eh, está corriendo el Bot para estar 24-7 ahí dando ya. vueltas, controlando todo? Ya, en sí está corriendo en Toolforge, ya que es este espacio gratuito o esta forma de almacenamiento que entrega la, la Fundación Wikimedia a cualquier persona que esté interesada en los temas técnicos. Eh, basta con crearse una cuenta en Wikitech ya que es una wiki especializada para desarrollo y también mantención de la infraestructura wiki. Eh, y después te tienen que aprobar un poco, que eso tarda unos cinco días. Eh, y después se entrega un, un ingreso vía bash, es decir, vía consola. Uno puede ir programando su herramienta y hay manuales que a uno le permiten entender cómo funciona, cuál es la lógica adentro, porque uno dice, bueno, lo dejo con tareas programadas y que funcione solo, sino que hay formas especiales de hacer las cosas. Eh, pero en sí, eh, aquí la fundación Wikipedia es la que me controla bastante en el sentido de disponibilizarlo. Es decir, ellos me entregan el espacio, eh, no tienen límites para hacer cosas, el único límite o la única restricción es que sea una herramienta Wiki. Es decir, yo no tengo, no voy a planear hostear un post, o sea, un blog ahí, porque se escapa el objetivo Wiki, sino que la idea es que sean herramientas que utilice la comunidad como les dije, tengo este, quizá estos scripts en PHP que ayudan bastante, que es, se comunican con el tema de la, con el, el tema wiki, para obtener datos. Por ejemplo, hay una herramienta súper chica que dice que obtiene cuántas fotografías se subieron por categoría. Que fue una pregunta que siempre me hacen. Oye, ¿quién subió más fotografías en tal categoría? Eh, paso el nombre de la categoría y me, automáticamente me dice quién subió más fotos de la categoría, de la revisión cero, incluso no no de una revisión posterior, es decir, Constanza subió una foto quizás no saturada, la toma Jorge y la, la satura mucho más, la edición tiene que contarle a Constanza y no a Jorge, y generalmente en la mayoría de los contadores que nosotros encontrábamos se la contaban a Jorge porque fue la última persona que editó y no a Constanza. Entonces, este espacio funciona precisamente para eso, para tener pequeñas ideas, pequeñas cosas, y que además se le disponibiliza a la comunidad en forma gratuita y siempre pensando en la buena fe, siempre pensando en la buena fe, o sea... Eh, si Petro se está pensando, no sé, eh, hostear, no sé, un ataque de, de, de negación de servicio, quizá alguna página gubernamental o alguna página que no le guste, eh, lo más probable es que no, no pase de eso y le baje la cuenta. Muchas gracias. Eh, yo ya quiero la, la herramienta de las categorías esas que, que acabas de mencionar porque viene muy bien. Eh, acá pregunta también Mónica eh, si, dice, le gustaría programar un bot que haga traducciones a lenguas indígenas. ¿Qué opinas? Uh, y ahí ya estamos hablando de palabras mayores porque yo creo que los lexemas podrían llevar bastante, pero ahí habría que ver un poquito cómo se desarrolla el, el proyecto Wikilambda, no sé si la han renombrado, que fue uno de los últimos proyectos autorizados por la Fundación Wikimedia para poder funcionar, que su objetivo final era eso, es decir, eh, tomar Wiki A y poder traducirla a WikiB a través de funciones Lambda, para los que somos un poquito de Python, funciones Lambda son funciones anónimas, o para los que vienen del mundo de AWS o Amazon Web Service, eh, sería más o menos la misma idea. Tener funciones en la nube que nos permitan hacer como cosas más divertidas, y en este caso uno de los principales objetivos de Lambda era precisamente eso, o sea, poder hacer traducción automática y dar como un, es un esbozo para poder llevar la lengua indígena o lengua minorizada. Creo que ahora ese proyecto se cambió eh, el nombre a Wikifunctions y debería estar por, por, por, por mostrarlo, o sea, por salir a la luz, ¿no? Está más o menos, falta poquito para que ya haya una... Eh, creo ahora hay una beta, pero cerrada, no, no está al público abierta. Sí, de hecho, bueno, no me acordaba que ahora lo habían renombrado a Wikifunctions para hacerlo mucho más directo, pero como nació Wikilambda, efectivamente... Eh, y sobre todo, bueno, ahora se viene, ya pasó una Wikimania que estaba, realmente estos proyectos así, pasan una o dos wikimanías antes de ser lanzados, así que en la próxima Wikimania ya deberíamos tener el proyecto lanzado. Porque ya pasó Buenísimo. una Wikimania, esas son como, como las relaciones de las wikimanías. Eh, bien, no está tampoco en meta la pregunta, Mónica. La de función Wiki Function, como dijiste Jorge, perdón, yo ahí no tenía ni idea de esto, así que. Pregunta Moni, sí, si sí, sí, no, sí, o sea, se puede ahora, ver. Ahora, ahora pongo el link. El, el link. Ah, buenísimo, genial. genial, genial. Ya, pero este es este un proyecto en curso, o sea, es decir que hacer un bot que haga traducciones, eh, nosotros lo intentamos con el mapuche o con el mapudungun, eh, no, no, es muy complicado, sobre todo en lenguas que no son escritas. En eh, lenguas que no son escritas, por ejemplo el mapuche o el maudungun, es casi imposible. Nosotros también tenemos el rapanui como otra lengua no escrita en Chile y cuesta bastante porque no hay grafías que digan uno a uno o uno a n. Eh, y hacer diccionarios que hagan estas traducciones, eh, existen herramientas mucho más especializadas que permitan hacer estas traducciones en vez de estos bots que son como pequeñas ideas de wiki. Pero de todas formas, si existe esta traducción, el bot puede ayudar eventualmente a poder hacer la alimentación bastante rápida de las Wii. Buenísimo. Bueno, creo que ahí estamos por, pasé por todas las preguntas y si me quedó algo, escríbanme en el chat, pero muchas palabras de, de agradecimiento eh, de parte del público, muchos eh, agradeciendo el Cero Bot, que... Quienes usamos Wikipedia a cotidiano sabemos que está siempre ahí, al pie del cañón, mismo cuando te llegan las alertas de alguien este tipo, de, eh, de, para revisión de una de un, algún cambio, cuando uno entra ya el cero bot ya lo revirtió, o sea que eh, eh, estamos, a, es más el más rápido del oeste. Eh, así que, de nuestra parte, mil gracias, Denis. Seguramente hay un montón de cosas más, así que po te podemos invitar nuevamente a Wiki Herramientas a que nos cuentes un poco más sobre este mundo técnico porque está el público enganchadísimo hasta el último minuto. Eh, y no sé, Jorge, si queda algo más. <ríe> Acá dice, no, quieren saber También de mi parte, porque, bueno, yo mismo aprendí un montón. Sí. Así que, Acá como presentador también era eh, público eh, que, que estaba ahí tomando notas. Así que muchas gracias, Denis. Y, bueno, nos veremos en el próximo encuentro de Wiki Herramientas. Eh, el 13 de septiembre pueden chequear en la página. Creo que teníamos a Mercedes Caso que nos venía a hablar un poco acerca de los distintos fondos de financiamiento que tiene la fundación para acceder a, a, a a financiamiento para proyectos. Eh, y, bueno, mil gracias, Denis, una y otra vez. Y nos vemos el, eh, en 15 días. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye.